traemos esta la resolución de Freezer. Para que no lo saben, Freeza o Freezer en español es un peleador espacial que le gusta destruir planeta por planeta haciendo que todos lo obedezcan. Llega, al, llega al planeta a la planeta de la pero está Goku sus compañeros. Freezer mata a Vegeta y a Krilin. Goku se enoja y forma transforma en Super Saiyajin y pelea con Freezer en una batalla que dura más de 40 capítulos hasta que Freeza parece que se derrota a sí mismo, pero Goku da el toque final. Freeza parece que muere, pero en realidad no aparece en la Tierra, pero aparece otro Super Saiyajin poderoso y lo mata. Después no apareció nunca más. Free 2015. Esta es una película Dragon z la resurrección de Freezer, que el título es bastante obvio, ¿no? La película comienza con Freezer estando en el infierno, medio infantilizado, donde está siendo torturado por estos. Desfilo protagonizado por muñecos de peluche. Después la no una vez paseado está este petizo y este fracucho que iba a al fea para asustar a su babo Freezer. Ve unas cámaras que no sé dónde está, pero bueno, y vigilan a Pilaf y a sus muchachos que están recolectando ese fea dragón. Y bueno, se dirigen a la tierra. Bueno, con la ayuda de Pilaf, está la última esfera en el fondo del mar. La cual la sacan y bueno, después junta las siete esferas y ahí ya pide el deseo y aparece el dragón. Le pide que aparezca el dragón y aparece el dragón. Y cuando el petiso pide el deseo que resucita a Freezer, ¿no? La cual el dragón no puede decir que porque Freezer fue destruido en pedazos. Pero lo cual le parece falso porque el dragón ya había revivido a otro personaje que se había parcido en ceniza o mide de pedazo, ¿eh? Lo reviven todo en trozos. Y bueno oportunamente estos tipos tenían un, un congelador portátil para meter todos los pedazos de, de su amor Y bueno, el de Pilaf y sus amigos, bueno, el otro deseo un dinero y bueno, tienen dinero para un rato. Y no volvemos a ver más de estos. Y bueno, ya en el espacio en su propia nave. Justo oportunamente tenía una máquina que puede regenerar el cuerpo Si mete a otros estos estos, Y bueno, revive así Freezer Bueno Freezer revivió, está re caliente Y ya de inmediato quiere empezar su venganza a matar a Goku Pero se decide sigue entrenando unos meses Después pasan los meses, ¿no? Después ya va hacia la tierra a enfrentarse con Goku En tanto Goku y Vegeta están entrenando con eh, Whis Que había aparecido en la película anterior Lo cual dice que la debilidad de Goku es Confiarse demasiado o estarse quieto o estarse quieto así relajado el cuerpo Y ahí si lo golpean sufre de dolor Así que Sí, ese es de de Goku. Así ah, que Vegeta siempre está enojado, pero bueno, suena mucho decir. Bueno, Freezer ya llegó a la Tierra y destruyó un pueblo que estaba ahí. Y van todos los héroes del mundo para allá. Va Gohan, Piccolo, Tessin Han, eh, Roshi, Krillin y este bichito que no sé quién es. Así ah, este bichito era un policía espacial, no entendí bien. El bichito este llega a la Tierra y va a avisar a todos sobre el nuevo ataque de Freezer y bueno, llama a Bulma. Pero bueno, Bulma no puede comunicarse ni con Vegeta ni con Goku, así que para llamar a, a Whis que es que lo entrena él hace una especie de, de helado para así venga a probarlo no lo cual no aparece y bueno ella llama a Crilly. y él llama a, a, a todos sus compañeros para así enfrentarse eh, todos juntos a los soldados de Freezer y ahí empieza una pelea luego hay una pelea más larga, más o menos como de 20 minutos dura la pelea y bueno derrotan a todos los tipos estos y, bueno pues salvar a Freezer, se mata a todos sus soldados él de un puñetazo Casi mata a Gohan, pero tenían las semillas estas que hacen que te sanen el cuerpo, más o menos. Estas semillas que se si lo comen, va a hacer que te sanan to de todo. Lo cual Gohan vuelve. Después tiene una idea de que si usan todo su poder, así la traer de su ki o su energía. Así para que Goku de la otra dimensión, ya de otro mundo, así detente su ki, así vaya con otra al lugar donde está Freeza. Bueno, localizan y Goku y Beta van a allá y llegan después tiene Goku con Frieza un diálogo y bueno Goku se forma en su nueva forma Super Saiyan que es la misma pero de color celeste bueno, se da un enfrentamiento como de 5 minutos Mientras tanto, tras varios puñetazos después. se usa su máximo poder, que es un poco más alto pero y de forma dorada, y de color dorado. Y con bueno, estos nuevos colores se enfrentan a una pelea más larga. Y bueno, obvio, Skull derrotó a Freezer, pero no lo derrotó todo. Skull que hace quieto, el bichito este le dispara con el láser en el pecho, lo hace sangrar y bueno. Freezer, después de Freezer le da un par de patadas y lo tira por ahí. Después le dice a si lo mata él, pueda trabajar con él, ¿no? Lo cual es obvio, Beta no lo va a aceptar porque el Freezer ha destruido su mundo. Lo cual Vegeta le dice a Kirin que traga la última semilla que sobró para darle a Goku. El Freezer lo va a matar de vuelta, pero bueno, esta le esquiva ese láser cierra y bueno, le da al, al bichito este. El bichito este se muere. Bueno, le da semilla a Goku, Goku se recupera. Vegeta se transforma en Super Saiyan Azul. Y bueno, así ya le da un par de piñas a Freezer y lo derrota. Y Freezer vuelve a su forma blanca. Freezer como un niño mamón, eh, se re queja de todo y después eh, pues, bueno, la única forma de ganar es destruir toda la tierra, y bueno, la destruye Y esta no hizo nada más que hacerse parado, pero bueno, eh, la tierra se destruye toda la mierda ah, y eh, los dos dioses salvan a, a cubrir el resto, ¿no? en un campo de fuerza y mientras la tierra se destruye todo Bueno, la tierra se destruyó por completo y ellos solo vivían pero Goku se arrepiente de haberse confiado mucho, ¿no? De que pensaba que tenía la pelea ganar. ¿no? Pero todo fue una prueba de Wisp para ver si se confía demasiado no. Y bueno, este oportunamente tiene un poder que es retrocede en el tiempo. Y bueno, lo retrocede. Y hace que el Goku se meta en la pelea, le tira un Jame Jame de la puta madre. Y Vegeta se escapa de ahí. Para que el Super Jame H le da a así quemándolo todo y destruyendo toda la mierda. Sí, frío se muere. Me voy al infierno a ser el infierno hacer todo tutorial con esto peluche y ya que aparecen ahí. Ojo y Vegeta están de acuerdo. En algo, en, en no combinar peleas juntos En eso tan acuerdo Y bueno, así, ter, de esta forma maravillosa Termina esta película Si quieren, pueden un like Compartir, en el próximo video la de la película anterior Que es la saga de los dioses Y así preparándonos para la nueva película De este año, o el año que viene va a en español De Dragon Ball Super La película de la aparición de broly Y bueno, amigos, eso es todo Nos vemos, chao